equipo de producción, miren estoy mandándole la primera respuesta a mi amiga a quien valoro mucho, Irka Rodríguez póngame una foto que envíe ahí primero a la tablet esa se puede agrandar más se puede poner más grande para que el pueblo la vea ¿quiénes son esos? Irka, no sé si tú puedes. ponte los lentes, Irka, mira para allá ¿Tú estás esos acuerdo, son eh? senadores todos, Reunido ¿con quién? que no lo veo con Luis Abinader, eso fue previo a la elección de los jueces o los miembros de la, de la Junta Central Electoral. ¿Se acuerdan ustedes? Digo yo si usted se acuerda, porque yo sí me acuerdo, pues yo lo tengo ahí. ¿Verdad? Eso fue para decirle, miren quiénes son los que nos convienen, son estos. Y aquellos no. ¿Y se acuerdan que le dijimos al presidente que no debió hacer eso porque eso es una injerencia? Anótalo ahí. Pero para los temas que no le conviene, va a decir, no, ellos son independientes. Ellos pueden hacer ellos, ellos fueron electos y ciertamente es así. Pero para los temas que le conviene, lo hace. Como fue, por ejemplo, para el caso de, de la Cámara de Cuentas, que también le bajó la línea, esto son lo que, que, lo que queremos. Y así es, no se deje engañar. Miren, yo esta mañana hacía referencia a un término popular que se utiliza en la República Dominicana del campesino embullado. Yo soy de un campo. Y cuando uno bajaba del campo a la ciudad, normalmente a trabajar, siendo pequeño, los que eran de la ciudad, que conocían más el tigraje, ¿verdad? El ambiente, eh, tenían un poquitico más de conocimiento que uno, porque, porque vivían en, en, en, aquí en la ciudad. Uno no, uno era en el campo. Para allá, ni siquiera luz había, ni televisión. Ya, ya tú te veías zorrao, Ellos, así. No, uno conta. bajaba impresionado. Entonces... Ellos utilizaban normalmente aquí de forma despectiva un término que, eh, de, que eh, establece que usted era un campesino embullado. Es decir, que con cualquier tontería usted lo embullaban. Mauricio Bengochea, lo mandé en la foto también ahí, está en el WhatsApp. Es un asesor político. Politólogo. Politólogo, un asesor de politólogo. marketing. Es un genio. Colombiano, es un genio. Mándalos ahí, ese que ustedes están viendo ahí, Mauricio Bengochea. Son sociólogos, expertos en política, expertos en conducta social, ¿Mm? saben cómo piensan, estudian a las sociedades, saben lo que quieren, saben cómo piensan y le dan lo que quieren. Eso no es de ahora. Entre para acá muchachos. En el año 140 antes de Cristo en Roma. Julio César, un emperador, quería, conjunto con, conjunto con, su, con sus senadores, ¿verdad? con su grupo, querían pasar políticas que no le iban a gustar al pueblo. Vaya a leer, vaya a leer. La gente que hay que, hay que, hay que sacarlos, sacarle el ojerío del campo. Como decían a mí, quítate las hojas de arriba. Eh, ¿Sabe cómo le decían a, a, no, no decían a los campesinos? Olor a hoja, para no decir bajo a hoja. Así nos decían, porque éramos del campo. Y nos creían siempre más ignorantes que todo el mundo. Y De hecho, lo éramos porque teníamos menos acceso a la, a la información. En el año 140 a.C., Julio César, con un grupo de, de, de, de, de su entorno, querían pasar políticas que sabían que no le convenía al pueblo. ¿Y qué hicieron? De ahí la famosa frase, pan y circo. ¿Qué, qué llegaron a la conclusión? Vamos a darle al pueblo lo que quiere. Vamos a darle pan, gratis, vamos a darle trigo, bájale todos los precios y dale show. Móntale un show, eh, eh, eh. y ahí vinieron fiestas, fiestas, y, y los gladiadores matándose, y la gente embullado. Óigame lo que le estoy diciendo. Y la gente embullado le, le daban pan en, en, en la arena. La arena es el lugar donde, donde era como una especie de estadio, ¿verdad? donde la gente se reunía a ver, a ver los espectáculos. Y en lo que la gente estaba ahí le tiraban pan. Y, y por atrás ellos haciendo lo que le daba la gana con el pueblo. Contando con el apoyo del pueblo, pero que el pueblo no lo sabía porque estaba embullado. Paso entonces a adecuarlo esa época a la de ahora. Mauricio Bengochá, que es un genio del marketing, está utilizando algunos medios de comunicación porque él sabe lo que la sociedad quiere. ¿Qué quiere la sociedad dominicana? Sangre, gente presa, analízalo. Lo acaba de decir el, el, el senador. Dijo, pero que no solamente persigan a los de un grupo, vamos a perseguirlo a todos. Lo dijo Franklin Romero, lo tengo grabado ahí. Lo dijo. Inconscientemente lo dijo, pero está ahí. ¿Qué es lo que dijo? Que dijo eh, como que la, que, la, que la justicia solamente no debe perseguir a un grupito, sino a todos. Lo que no, significa no. que hasta el propio senador del PRM está admitiendo que la vaina está muy dirigida. Vamos a ver, ¿qué está haciendo eh, el PRM o el gobierno a través de sus, de sus asesores o sus estrategas? Te toman una investigación, te investigan por ejemplo a un grupo de personas, se lo pasan primero a un medio de comunicación, me voy a reservar los nombres, verdad. se lo dan a un medio de comunicación que hace un reporte o hace un informe, ¡pum! Hacen un escándalo. ¿Y qué hace el Ministerio Público? De buenas a primeras, allanamiento y gente presa. ¿Y cómo a dos o tres días o a dos o tres meses, ¿qué meses? Semanas de que se hace un informe en un medio de comunicación masivo, ya ellos tienen una investigación hecha. ¿No se han preguntado ustedes esa casualidad? Le voy a compartir a ustedes ahora mismo. Miren que me lo mandaron en un grupo que tenemos. Lo que es, lo que es, la acusación de ciento, ciento bueno, la, la, la, la, la, la, la preliminar, eh, de ciento y pico de páginas. Caramba, ¿dónde que está esto? Para que ustedes vean cómo se manejan. De buenas a primeras, primero lo, lo, lo comparten con un medio de comunicación que lo hace, que lo hace masivo. La gente se vuelve loca pide justicia y viene el Ministerio Público y se tira. ¿Qué hicieron con la Cámara de Cuentas? Primero hicieron una bulla, lo acusaron de ser corruptos a todos. Ahí lo mandé, para que ustedes vean la, la, el, el, la acusación. ¿Por omisión? Eh, ¿Qué hacen? Primero desacreditan, hacen un boom en los medios de comunicación y luego persiguen. Si usted es una persona que quiere aprender, si usted quiere aprender, olvídese de quién lo está diciendo. Hágase de cuenta que esto no lo está diciendo Geryan, ni Francis, nadie. Anote lo que le estoy diciendo y vaya a la conducta para que usted vea. ¿Qué hicieron, por ejemplo, con el caso Pulpo? Primero, lo, lo, lo difundieron en un medio de comunicación y a los dos o tres días, gente presa, ya con una investigación hecha. En dos o tres días, cuando todo el mundo sabe que una investigación no se hace así. En el caso, eh, ¿cómo se llama? El caso Caracol, que fue el caso de la, de la, de la, de la Cámara de Cuentas, hicieron lo mismo. Una bulla, bulla, bulla, bulla, bulla en los medios de comunicación, incluso el presidente pidiendo la renuncia y luego el allanamiento. En el caso Coral, ¿m? en el caso Coral, primero lo sueltan en un medio de comunicación, bulla, bulla, bulla, bulla, y entonces luego la, el, el allanamiento y gente presa, ya con, con lo, te, lo tenemos ahí. Yo lo, lo envié a la tabla, vamos a que abrirlo. Eso está en, en, en PDF para que ustedes vean la acusación, la imputación de 191 páginas en dos semanas. Pero venga acá, mi hermano, míralo ahí. Dele para allá, eso es exclusivo, ¿eh? Míralo ahí. Si usted no la tenía, yo ya la estoy presentando porque yo la tengo. Míralo ahí. Entonces, ¿qué resulta? Si a usted no se ha dado cuenta, nos están usando, eso es entretenimiento, eso es pan y circo. Porque ciertamente, como dijo el senador, es importante que todo aquel que haya metido la mano en este gobierno, en el pasado y en los otros, sea llevado ante el banquillo. Se ha sentado en el banquillo de los acusados, pero es a todos. Y adivinen qué. A usted le prometieron, y entran para acá muchachos, a usted le prometieron una justicia independiente, pero en el fragor del circo y el pan, ¿a usted no, usted no se dio cuenta que le pusieron a mira Germán? ¿Por qué pusieron a mira Germán? Porque era enemiga del PLD y de Jean Alain. Venganza se llama eso. Pasa que usted no se dio cuenta en ese momento. ¿A usted le prometieron la libertad de prensa? No lo dijo el presidente. Pero hace unos días le cerraron el micrófono en el Palacio Nacional a varios periodistas cuando hicieron una pregunta que no, le, que, no le, que no le gustaba a ellos. Se lo cerraron, búsquelo. Porque tampoco yo se lo puedo presentar a usted todo. Búsquelo, que eso está ahí. A usted le vendieron transparencia, pero todavía están ocultando los muertos del COVID y aquí nadie dice nada. En la provincia de Duarte van más de 300 muertos. Y, solo, y dice el informe que apenas van 215 muertos. Pero a usted no le importa eso, porque usted lo tienen embullado. Campesino embullado. Campesino embullado, te, te vendieron que el país estaba quebrado, pero ¿qué resulta? Se quedaron, dejaron ahí al mismo equipo económico que, que, que estaba durante los 16 años del PLD, te embullaron. Campesino embullado, te dijeron de los actos de corrupción, que iban a perseguir la corrupción, pero alguien le llamó la atención a Josefa Castillo cuando aumentó la nómina ¿Mm? de la superintendencia, alguien le llamó la atención a Peñaguaba cuando... Cuando regaló 100 millones de pesos. Pero alguien en este país sabe sobre el, el, el funcionario que estaba vendiendo cargo en salud pública. ¿Alguien sabe sobre lo que pasó con la gente de la jeringuilla? ¿Se acuerdan de las jeringas? ¿Se acuerdan de las jeringas? Nadie se acuerda de eso. ¿Saben por qué? Porque no le importa a la gente. A usted solamente le está importando lo que le ponen en la palestra pública. Se llama show mediático. Lo mismo que hizo Julio César en el año 140 a.C. Pan y circo. Lo que pasa es que hay que estar ahí todos los días, mira, y anotando, y comparando, y, y investigando, y analizando. Es así como usted puede darse cuenta. Mientras usted está leyendo titulares y viendo las noticias que le presentan en los medios de comunicación, que por cierto, te vendieron un año escolar eh, que iba a funcionar, y ni los cuadernillos están llegando, pero a nadie le importa eso, ¿por qué no es a usted que le, se, le está afectando? No han hecho una sola evaluación del año escolar. Pero a usted no le importa. ¿Sabe por qué? Porque usted lo tienen embullado con otras cosas, con caso Coral, con caso Pulpo. A usted lo tienen embullado. A usted le dijeron que todo funcionario que no presentara su declaración jurada iba a ser eh, inmediatamente destituido. Pregúntele al Lío Binader, los funcionarios que hay que no han presentado su declaración jurada de bienes y no ha hecho nada, incluso él pidiendo que el que no pueda ser ético, que renuncie. No es que renuncie, es usted que tiene que sacarlo. Pero a usted también le dijeron que le iban a dar mil pesos a los estudiantes que habían desertado de las universidades. ¿Alguien sabe qué ha pasado con eso? Le hablaron a usted del desarme de la población. ¿Alguien sabe qué va a pasar con eso? ¿Alguien sabe cuál es la metodología? ¿Alguien sabe cómo se va a manejar eso? Tengo fue que Franklin va a desactivar eso con la reunión del jueves. A usted le dijeron que la República Dominicana había cambiado totalmente con un nuevo logo en turismo. ¡Uy! Presentaron una, un show, sí. ¡Uy! Y una vaina, y, y un show. Y, y, y, espérate, espérate, No, claro. Y, uy, claro, porque estaba la, la, la primera dama y todo el mundo haciendo un show con una cuestión, con una, una, una moneda, con Ahora, el logo. Fue un gran esfuerzo de, de continuidad de Estado, Yerlian. Y después que el pueblo le reclamó que era un plagio y que eso no servía, le dieron para atrás. ¿Mm? Le dieron para atrás dijeron, no, pero fuimos nosotros, fueron ellos. Ajá, pero fuiste tú que lo presentaste, fuiste tú que lo asumiste como tuyo. Debiste decir, mire señor, esto es de ellos. Nosotros lo cogimos y se lo estamos presentando. No, lo presentaste como algo tuyo y cuando se te armó el lío, entonces dijiste que no era tuyo, sino que era del otro. Para que usted vea, amigo televidente, amigo televidente, si usted estudia la conducta de la sociedad, si usted estudia la conducta no los titulares, porque los medios de comunicación no le van a decir nada. ¿Saben por qué? Porque están guisando millones de pesos a través de educación. Y, ah, bueno, ¿saben qué me mandaron aquí ayer? Lo, los comunicadores que están comiendo con su dama. Yo no critico eso, ¿eh? Porque pudiera ser que Ya sí, si estoy yo ahí, que no me he dado cuenta. Miren, eh, déjame ver qué fue como lo mandó. Eh, ayer me, me mandaron anoche los, los comunicadores que están comiendo con su dama. Vamos eh, a ver. ¿Cómo se llama ahí? El, el que tiene un, el antinoti. Carlos, ¿cómo se llama? Sergio Carlos, guisando en la presidencia de la República Dominicana. Por ese tipo está en, en, en Estados Unidos. Guisando. En y la mayoría de medios de la República Dominicana, lo que es público, este, señores, este, búsquenlo para que ustedes vean. Sergio Carlos le está cobrando este gobierno. Pero venga acá. ¿En qué? Pero ven acá. Está ahí, te lo voy a pasar ahora para que ustedes vean. La mayoría de medios de la República Dominicana, excluyendo, yo, pues yo no sé por qué no incluyen a Telenor, que deberían incluirlo guisando, ganándose millones de pesos, millones, muchos, por presentar lo de las escuelas y aquello y lo otro y la publicidad que ellos tanto criticaron cuando estaban en la oposición. Bueno. Muchas gracias, gracias Campesino Engullado.